Y llegando a Europa, ¿cuál es la previsión que, que hacéis? quiero decir, Europa, como hemos dicho, tiene una situación un poco distinta de Estados Unidos. La parte energética tiene un impacto importante. Algunos países europeos, en particular Alemania, es uno de los países que más problemas puede tener por el, digamos, en función del suministro del gas de parte de Rusia en este momento además es cero. Entonces, ¿cómo ves la, la perspectiva de Europa? Y considerando que, la, considerando que la locomotiva de Europa, que era Alemania, en este momento eh, podría, le podría faltar la gasolina para, para correr, ¿no? Bueno, yo, yo el, el, el, el, el, el diagnóstico... En este sentido es parecido, pero pues quizá un poco más, más acentuado, eh, eh, con, con una pequeña diferencia. Aquí, eh, eh, los datos que hemos tenido hasta ahora, eh, aunque todo el mundo piensa que las cosas están muy mal, pues lo cierto es que en lo que llevamos de año, pues el crecimiento económico sí que ha sido positivo. Veníamos de más abajo y veníamos un poco por detrás de la recuperación del covid y eso todavía pues, se, se, se, se está notando y todo el que haya veraneado por Europa pues, se ha dado cuenta que, que también los restaurantes estaban llenos y la actividad hasta el día de hoy, con todos los problemas que tenemos, pues ha seguido eh, eh, estando eh, fuerte. Pero, lógicamente, la situación va a ir empeorando poco a poco porque, de alguna manera, también estamos inducidos. Eh, provocando una, un, un, un, un cierta, una cierta ralentización y cierto eh, frenazo de la, de la economía, pues eh, cuando oyes a Lagarde el, el, el, el otro día, eh, la, la inflación está, está en Europa también muy elevada, es urgente también contenerla y la única herramienta con la que cuenta el Banco Central Europeo que no puede producir petróleo ni puede abaratar el precio de la electricidad, lo único que puede hacer es frenar la, la, la, la demanda. Es una lástima porque no, no es un remedio quirúrgico, sino que es como aplicar quimioterapia donde te cargas lo bueno y lo, y lo, y lo, lo, lo malo. Bueno. Pero de alguna manera vamos a provocar una recesión y eso facilitará que la inflación se, se contenga. Bueno, la, la, la inflación en… en eh, perdón, la recesión en Europa, además de por los tipos de interés, pues, pues eh, viene o vendrá provocada porque pues, muchas industrias con, con los altos costes de, de, de, de la energía, pues obviamente eh, reducirán también la, la, la producción y porque Europa, que parte de su economía depende mucho del sector exterior, Europa es una economía muy exportadora en su conjunto pues ahora con la factura que tenemos que pagar al exterior en, en, en, en, en, en, en energía pues el, el, el saldo comercial pues ya no es tan, tan positivo como lo viene siendo habitualmente, entonces pues, pues sí veremos en Europa también eh, eh, eh, eh, ...crecimientos seguramente o muy bajos o negativos. Eh, si técnicamente o no es una recesión, pues todavía no, no, no está claro, la sensación será muy parecida. ¿no? Eh, eh, además, eh, ahora lo que, lo que sucede también es que a los bancos centrales de alguna manera les interesa eh, que todos creamos que el entorno económico pues, es, es, está bastante, bastante, bastante mal y que frenemos de alguna manera nuestra, nuestra, nuestra demanda y eso es mejor hacerlo mejor que subiendo los tipos de intereses metiéndonos un poco de miedo en el en el cuerpo con respecto a la, a la situación entonces pues pues la sensación de que las cosas están eh, regular o mal pues en parte es, es, es provocada y lo que busca es atajar la prioridad que es, oye, vamos a, a primero a acabar con la inflación y luego ya eh, volveremos a, a, a crecer. Pero, pero que no nos pase lo de los años 70, que nos relajamos con el tema de la inflación y luego fue muy costoso el, el, el encauzarla, ¿no?